Muchas gracias por el contacto. Eh, les agradezco igual el interés en lo que está sucediendo en nuestro territorio. Eh, hay mucho que decir, hay mucho que contar y eh, qué importante es que lo podamos difundir. Estoy en el lugar donde eh, asesinaron hace menos de un día a la, a la mía en Emilia, eh, en un lugar donde se... Eh, produjo una recuperación territorial uh -huh. y producto de esto eh, hubo una reacción violenta. Es uno de los múltiples casos, ¿no?, como eh, también el del artista callejero que, que fue también asesinado y parte de este contexto hacia la constituyente que también estábamos acá ejercitando nuestro, eh, la información que nos ha llegado, pero contarlo también en, en primera persona desde allí, en qué instancia está, en qué momento, es, y sabemos que ha sido un eh, verano y una pandemia también en que eh, de todas formas tuvieron que organizarse, encontrarse y proponerle a, a este Estado que habilitó esa posibilidad también con la presión popular el proceso constituyente que se está viviendo ahora eh, en, en el territorio tiene total relación con las demandas que se han venido exigiendo, poniendo en la calle. O sea, este proceso constituyente nace desde una demanda social, colectiva, desde las movilizaciones, desde lo que se denomina la revuelta del 18 de octubre del 2019, en donde miles de personas se manifestaron para exigir, entre muchas cosas, un cambio de la constitución eh, pinochetista que teníamos y que tenemos hasta el momento. Sí. Y Ingrid, eh, bueno, sabemos que sos profesora, educadora, eh, pero también sabemos el, lo, todo lo que es el estigma que pesa sobre los pueblos originarios, no solo en Chile, sino en muchos lugares de América Latina, bueno, de este lado de de Argentina también, y hay gente incluso acá en Argentina por lo menos que cree que toda la población argentina bajó de los barcos, no que que todos somos descendientes de italianos, pero eh, sin embargo oh. quienes habitamos territorios vinculados a los pueblos originarios, a los pueblos mapuches, sabemos que no es así, pero además en Chile hay una hazaña tremenda. Bueno, vos contabas recién lo que fue el allanamiento allí a, a la localidad donde estás, eh, y no es el único caso, yo eh, de hecho sigo algunos medios comunitarios chilenos, que cuentan eh, todas las semanas alguna represión, alguna cuestión vinculada a, a cómo le, le, los amedrentan directamente. Claro, porque es un racismo que se ha mantenido en la institucionalidad. Y ese racismo eh, permea todos los espacios de la sociedad. Entonces, es raro, por ejemplo, que policías tengan un actuar notablemente racista y clasista a la vez y que de alguna u otra forma exista este gatillo fácil eh, para los jóvenes que eh, a estas alturas de, de, de la vida y de la movilización y de, de la revuelta que se, ha, que se ha instalado en este país, eh, no están dispuestos a, a dejarse avasallar, a dejarse atropellar, y que exigen y que demandan sus derechos por lo tanto ahí esto, este, estas muertes tienen que ver con esta este levantamiento que existe por parte de la juventud que ha sido los que han liderado los movimientos sociales y eh, las demandas que se han puesto en la sociedad tanto mapuche como chilena sí. y bueno en este momento eh, lamentamos una muerte más eh, pero también seguimos con mucha esperanza los procesos de restitución territorial que se vienen dando con cada vez con más fuerza, y eso también nos va eh, mostrando que hay un camino eh, por buscar eh, lo que se robó, lo que se usurpó, y por seguir eh, luchando por dignidad. Jóvenes que no vivieron las dictaduras, pero sí viven las consecuencias que han dejado eh, los procesos de concentración de la riqueza, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos desde tu lugar de docente también...? Eh, la, la fuerza de los jóvenes ¿Qué, qué es lo que más te, te ha llamado la atención En este proceso que Si bien parece que tuviera un punto de inicio en octubre Tuvo también su su correlato en el, Desde el 2008 más o menos eh, Yo creo que es un tema generacional Y cíclico Porque claro, yo como educadora También yo fui parte de, un, de una generación Que creció bajo el miedo De la dictadura uh -huh. Bajo el miedo De, de esta dictadura criminal Que asesinó que hizo desaparecer a miles de personas en, el, en todo el territorio. Por lo tanto, esa generación ya somos mayores y vivimos una generación que no crece con este miedo y que no está puesto a sobreterse. Y eso es súper importante que se eh, exponga a todo el mundo porque esta generación que está levantando distintas causas que creen y creemos que son justas, eh, tienen mucha fuerza y no tienen temor a las armas, a la represión. Hay mucha ma mayor información, fuentes de informaciones alternativas. Los propios jóvenes o las personas ya adultas estamos buscando la información fuera de eh, los medios eh, hegemónicos. Estamos creando nuestros propios eh, medios informativos, nosotros estamos haciendo noticias también. Entonces también existe la mayor posibilidad de que este manejo mediático de distintas eh, de distintas fórmulas para mantenernos desinformados, nosotros estemos rompiendo, estamos rompiendo las barreras, estemos trabajando y creando conciencia entre nuestros propios grupos y claro, movilizándonos también a través de lo digital. Eh, en esta situación pandémica ha sido las redes sociales quienes uh -huh. han eh, declarado un poco la, la contrainformación y han sostenido eh, también eh, ciertas verdades que se, se pretendían, por ejemplo, tergiversar o exponer de otra forma. Eh, en ese sentido se ha podido un poco exponer la situación eh, real y las voces de quienes an, eh, antiguamente no tenían voz o no existían eh, las fórmulas para eh, expresarse, a grandes masas y ahora ya es los medios virtuales. Justamente esta constituyente en Chile busca reformar estructuras muy sólidas, muy duras en torno a lo discursivo, tanto como eh, capaces de asesinar, como estamos viendo en las noticias, y desde esta concepción también del pueblo mapuche, como eh, sacarle esa, esa palabra, ¿no? de que sea solo quien se manifiesta y quien toma las calles, sino que es mucho más que eso también. Principalmente nuestra estrategia tiene que ver con ocupar todos los lugares que nos permitan ir posicionando nuestro discurso y nuestra verdad, ya que es un, un tema que es eh, históricamente se nos ha negado incluso eh, el, la opción de poder ser, o sea, en la historia que han construido los estados coloniales, a los pueblos originarios se nos ha omitido. Y en este sentido nosotros estamos haciendo un proceso histórico en donde decimos, estamos aquí, estamos vivos. Pero no solamente estamos aquí y estamos vivos, sino que también estamos haciendo política y estamos buscando las fórmulas para resolver los problemas que hemos tenido históricamente con el Estado. Entonces, estamos haciendo en el fondo lo que el Estado no ha querido hacer, que es resolver los problemas y buscar las fórmulas de conversar y de dialogar. Por eso nosotros nos sumamos a este proceso. Nos sabemos que no es un proceso fácil, sabemos que no es mágico tampoco y que va a resolver todo de por sí, pero sentimos que puede ser un camino en donde nosotros además vamos posicionando el discurso político mapuche que ha sido omitido, tergiversado, que hemos sido expuestos constantemente, como antiguamente como flojos, como eh, borrachos, ahora en la actualidad nos tildan de terroristas, incluso de narcotraficantes, entonces lo que nosotros estamos haciendo es la contrainformación y exponiendo la realidad desde nuestro punto de vista, desde la visión mapuche. Entonces, en este proceso constituyente, además, estamos haciendo política y de alto nivel, porque estamos aspirando a la construcción de una sociedad digna, buena, para todas las personas, no solamente para nuestro pueblo mapuche. Entonces, ese igual es nuestra aspiración, poder también compartir... ...lo que son nuestros paradigmas, nuestra filosofía de vida... ...cuando hablamos de kumemongén o del cuidado de la naturaleza... ...también lo queremos para todos los territorios... ...no solamente para el territorio mapuche... ...entonces ahí hay un discurso político que ha sido ignorado, omitido... ...y que nosotros le estamos dando fuerza desde esta vitrina y desde esta plataforma... ...que el Estado se ha visto obligado a darnos espacio... ...la política que hacemos, eh, los conversatorios, las recepciones. Todo el análisis y las propuestas políticas que hacemos las, las, las llevamos también a la acción y también vamos movilizándonos en torno a las distintas demandas que van surgiendo y a, la, a los acontecimientos que nos vienen aquí a, a seguir mostrando que hay mucho por hacer. Entonces nosotros también hacemos un llamado a mantenerse en movilización constante. Ahora tenemos la pandemia que nos ha impedido un poco seguir eh, gestionando nuestra organización en la calle, pero eso para nosotros es fundamental. No podemos hacer eh, política en cuatro paredes, porque no queremos replicar los modelos antiguos y obsoletos de la política y de los partidos políticos. Nosotros queremos hacer política desde la otra visión, que tiene que ver con amplificar eh, las posibilidades de participación. Y para eso tenemos que estar todos, o sea, tenemos que estar las comunidades, los colectivos, los gremios y las personas que estamos... Eh, sintiendo que es necesario y urgente este cambio constitucional. Sabemos que el pueblo mapuche eh, o que la, los pueblos originarios no se posicionan en esa cosa tan occidental, si se quiere, de la política. ¿Cómo ves entonces de cara de acá, de acá a abril eh, esta campaña y cómo ha sido la recepción del pueblo chileno para las candidaturas mapuches? Mira, en general la, la percepción del pueblo en lo cotidiano, en lo que uno va viendo y va eh, se va retroalimentando, con las personas que se, eh, se suman y se acercan, eh, tenemos muy buena eh, muy buena opinión. Hay una eh, necesidad también de representaciones nuevas en general, uh -huh. y eso se ha visto súper bien. Hay mucha gente que le, le gusta nuestra visión, nuestras propuestas políticas, eh, pero también tenemos, por supuesto, a todo este sistema en contra en donde la información no ha sido clara, en donde se han puesto trabas, barreras para la participación, incluso en el caso de nosotros que vamos por escaños reservados, fue una ley que se aprobó a última hora y sí. donde tuvimos muy poco tiempo para juntar patrocinios, por ejemplo, en donde se nos dieron menos representación de las que se pedían, y bueno, un sinfín de problemáticas. Pero pese a ello nosotros vamos, y vamos con todo el ánimo y la disposición de poder estar allí y hacer los cambios o participar de estos cambios que se necesitan. Que estamos desde la ciudad de La Plata, acá en Argentina, que es una ciudad universitaria, entonces hay una población eh, chilena, estudiante, emigrante, que eh, desde esta radio y desde otros espacios puede recibir este mensaje, como la sociedad en general. Creo que nos une una lucha que es eh, global, que es por realmente tener eh, mejor, eh, mejor calidad de vida, eh, poder cuidar el medio ambiente, poder... Eh, pasar este momento histórico eh, para bien y entregarle a, nuestra, a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, las posibilidades también de desarrollarse en un ambiente sano y lo que aspiramos nosotros a eso, a mantener también eh, el medio ambiente, la Mapu, poder respetar más eh, la, los territorios y las decisiones de los habitantes de territorio. territorios. Eh, agradecido de ustedes, les agradezco el espacio y la posibilidad de conversar. Tal cual, Ingrid. Un abrazo grande para vos y con vos a todo el pueblo chileno. Mucha fuerza. Seguramente más llegando a marzo, abril, vamos a estar de vuelta pre prestándole atención a lo que sucede del otro lado de la cordillera. Muchas gracias. Muchas gracias. Peuca compulamien al compulamiel.